Bueno, y aquí, hoy aquí podéis ver un despliegue de medios impresionante Una cámara aquí, otra cámara aquí, aquí delante Y todo es para presentar eh, esta guitarrita, que es mi Bibikina Preta Es una... aquí se va a ver... voy a quitar el afinador Una Epiphone, ¿vale? Eh, del... El modelo que se llama Lucille, como el concentrado de, de detergente concretamente una, una réplica, una imitación o yo que sé, o la respuesta barata a la guitarra de BB de King. La de BB King evidentemente es, un, es una Gibson. Y esta pues como es una bibiquina, porque es la de BB King, y es negra, que se dice en portugués pre, preto, vale pues es la, mi bibiquina preta. <tose> la tengo desde el año 2011 creo, no sé si es 2011 o quizá 2010. Ahí hay algún vídeo que tengo antiguo de cuando la compré, de ahí sacaré la fecha. Y bueno, es una guitarra comprada de segunda mano y que está bien. Es una buena guitarra, especialmente el mueble. Eh, la electrónica, bueno, tiene sus cositas que ahora ya las comentaré. Y la compré porque se me antojó eh, locamente al versela a no, la guitarra, vale al verle la guitarra a mi, a mi compañero de grupo. Eh, Enrique Ojeda, Kike Ojeda, que tiene una igual y entonces yo digo yo quiero una como esa Y la vi de segunda mano o buen precio en un foro y la, la compré eh, Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando la, la cogí por primera vez, ¿vale? cuando me puse a tocarla la primera vez Me volvió loco, me gustó, hice un montón de vídeos, digo vaya pedazo de guitarra que tengo eh, luego lo que me ha pasado es que he tenido la oportunidad de compararla con una una, 335, una Gibson 335 de verdad, que también tengo el vídeo por ahí. Y uf, bueno, evidentemente, vale, hay una diferencia, esta costó, ahora mismo cuesta en torno a, a 1.000 euros, un, un, un, creo que menos, unos 900 euros, 800, 900 euros en nueva. Y la Gibson 335 vale 3.000 euros. Pero es que la Gibson 335... Uf, es que yo creo que vale esos 3.000 euros <risa> Que, vamos, una maravilla de guitarra Me quedo flipado y, y claro, ya la luna de miel con esta se me pasó Y empecé a verle pues como pasa con Cuando se te pasa la luna de miel Que empieza a verle lo, Dice, hostia, si es que tiene pelo en el culo Hostia, si es que no sé qué si es que, es que en realidad es un nota, no es una señora Y empieza a verle los defectos Y empieza a dejarla de, de lado y tal Bueno, no tiene tantos defectos eh, ahora, ahora lo comento, corto un poquito para que esto cambie de plano, si puede ser, y vamos, al, vamos a los defectos o a las virtudes. Bueno, por fin ni he cambiado de plano ni polla. Seguimos igual. igual. <clears throat> bueno, defecto. El defecto principal que tiene esta guitarra en cuanto al sonido es vamos a llamarlo defecto por no llamarlo otra, otra cosa, por no llamarlo particularidad. Es que, eh, digamos, en mi forma de tocar, yo creo que ya lo he comentado en varios vídeos. Yo siempre tengo eh, la pastilla del mástil, a, digamos, a flojita para tocar. Tengo el, el, el amplificador a tope, normalmente muchas veces a distorsionando. Entonces te, limpio la, la guitarra con el, con el control de volumen, ¿vale? Y cuando quiero hacer un solo Cambio a la pastilla del mástil, que está al contrario del puente, que está a tope y ya está, ya tengo limpio distorsión, simplemente cambiando de pastilla. Entonces, ¿qué le pasa a esta guitarra? Pues esta guitarra tiene, eh, no limpia bien, porque pierde muchos agudos. vale Entonces, la, la solución es ponerle un, un circuito de estos Trouble Bleed, que de hecho lo tiene puesto, tiene un condensador Trouble Bleed, pero eh, bueno, le he puesto uno baratito y realmente tampoco se nota mucho. Se nota un poquito, ¿vale? Eh, eso pues, es lo que me impide a mí usarla más de lo que debería, porque no me gusta esto de tener los volúmenes siempre a tope, ¿vale? Y cambiar con pedales. Yo su suelo hacer así. De hecho, he dejado de tocar Telecasters y, y Stratocaster por eso mismo, porque me acostumbraba a ese tipo de, de cambio de, de sonido y, y ya pues no me gustan otros... otros digamos este eso de tener que pisar pedales dicho lo cual, ese es el principal defecto todo lo demás son virtudes eh, otra particularidad que no es un defecto sino una particularidad es el tema del baritone ¿vale? este que veis aquí, el baritone que esto para mí es una gilipollez, a mí no me sirve de nada esto lo que se supone que hace es pues este es el tono normal a medida que voy cambiando digamos activa o desactiva unos condensadores que cambian de sonido esto le quita totalmente parece casi una single core y bueno y eso a mí no me sirve para nada y lo he, he pensado varias veces bueno pues lo que voy a hacer es quitarle el baritone ponerle una electrónica en condiciones y, y ala, usarla como mi, mi, mi guitarra principal, porque es muy cómoda y no se desafina, etcétera Pero entre la pereza, eh, es que esto se le abre a pesar de que es una 335 y las 335 ya sabéis que son eh, relativamente difíciles de customizar por, porque hay que andar por los agujeros. En este caso es más fácil porque tengo toda la electrónica aquí en esta tapa. Pero le quito la tapa y hay una, un, un, un, un, como yo digo, un pifostio de componentes ahí, tal que se te quita la gana de todo. Se te quita la gana hasta de vivir. Digo, esto no lo toco yo ni con un palo, vamos. Un montón de cosas ahí, de cables, de historia. Digo, esto lo voy a quitar, luego me va, no, me, no me va a sonar bien, lo voy a querer volver a poner volver a poner y no voy a poder, etcétera. Bueno, en fin, que he desistido. Y nada, lo más que lo único que le he hecho ha sido poner el Travel Plate. Eh, comentaba antes que esta guitarra fina muy bien. Entre otras cosas, primero porque tiene un clavijero de muy buena calidad, que es un Grover Imperial, que creo que no es el suyo original, que se lo han puesto, y en segundo lugar la, los microafinadores que tiene aquí en este puente, vale, en esta tailpiece, más que puente, <coughs> eh, los microafinadores que te permiten, pues si te, te vas centésimas hacia arriba o hacia abajo, eh, controlarlo aquí muy bien, ¿vale? El mástil es estrechito, se toca muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y es una guitarra que, con el volumen a tope, como veis, suena. Suena muy bien, suena muy bien. Muy potita. Bueno, pues ya está. Dicho lo cual... Voy a hacer un par de rangas, riangas, riangas ahí para que veáis distintos sonidos. Y, y ya está, no tengo más que decir. Venga, vamos al lido.